Tenemos nuestro problema del plano inclinado y nos preguntamos qué condición se tiene que cumplir para que el bloque caiga. En este caso es un plano inclinado en el cual hay una fuerza de rozamiento, así que la condición para que caiga pues tiene que ser que el P sub x sea mayor que la fuerza de rozamiento. Tenemos aquí dibujadas todas las fuerzas que intervienen, el bloque que tiene una masa m, y vamos a empezar a hacer cálculos aplicando la segunda ley de Newton. Bien, pues si separamos el, en nuestros ejes X e Y las fuerzas que intervienen, aplicamos la segunda ley de Newton al eje Y y obtenemos que el sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, porque qué? No hay ningún tipo de desplazamiento. El desplazamiento se va a producir en el eje X, que es eh, cuando el bloque desliza sobre el plano inclinado. ¿Qué fuerzas intervienen en I? Bien, pues en sentido positivo tenemos la normal y en sentido negativo tenemos el P sub i, y, y esto es igual a cero. De aquí obtenemos que la fuerza normal. ...menos el P sub i, que ya hemos estudiado en otros problemas... ...el P sub i es m por g por el coseno del ángulo del plano inclinado... ...tiene que ser igual a cero. Así que la fuerza normal tiene un valor de m por g... ...por el coseno del ángulo del plano inclinado. Esta es la conclusión que sacamos aplicando la segunda ley de Newton al eje y. Vamos a hacer lo mismo para el eje x. El sumatorio de fuerzas en el eje x tiene que ser igual en este caso a la masa por la aceleración. Bien, si no hay movimiento en el eje X, la aceleración sería cero. Como si queremos que haya movimiento, es decir, estamos estudiando cuando hay desplazamiento, pues tiene que ocurrir eh, que la aceleración sea mayor que cero. Sumatorio de fuerzas en el eje X. Tenemos por un lado el P sub X en sentido positivo, tal como lo hemos representado, y por otro lado, en sentido negativo, la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si el cuerpo desliza hacia abajo, quiere decir que la aceleración va en sentido positivo. Tal como hemos representado aquí el eje X, la aceleración tiene que ir hacia abajo. Así que la condición para que el objeto caiga es que el P sub X sea mayor que la fuerza de rozamiento de tal forma que la aceleración no saldría en este caso positiva y por lo tanto habría desplazamiento hacia abajo. Esta es la condición que necesitamos. Pues vamos a desarrollarlo. El p sub x es la masa por la gravedad multiplicado por el seno del ángulo del plano inclinado como hemos estudiado en otros problemas y esto tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento, que es mu multiplicado por el valor de la fuerza normal. Lo tenemos aquí calculado, así que solo hay que desarrollar un poco más. M por g por el seno del ángulo del plano inclinado tiene que ser mayor que mu por m por g por el coseno del ángulo del plano inclinado. De aquí podemos eliminar la masa, podemos eliminar la gravedad, así que la condición que se da, si despejamos el valor del coeficiente de rozamiento es que el coeficiente de rozamiento tiene que ser menor que el seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Dándole la vuelta para que quede un poco mejor y convirtiendo el seno entre el coseno en la tangente, pues tenemos que el coeficiente de rozamiento entre el plano y el objeto tiene que ser menor que la tangente, del ángulo del plano inclinado. Así que esta es la única condición que es necesaria para que el objeto caiga. Es decir, no depende ni de la masa ni de la gravedad, eh, solo depende del de coeficiente de rozamiento y cuál sea el ángulo del plano inclinado. Esta es la condición de que el objeto caiga o no caiga. Alguien podría pensar, ya, pero si el objeto empecé a ser una masa, por ejemplo, de 10 kilos fuese de una tonelada, entonces seguro que caería. Bueno, pues no caería, porque eh, entonces el objeto está haciendo más fuerza contra el plano, tendríamos la componente P sub i, que está actuando con más fuerza contra el plano, y por lo tanto la normal, que sería la fuerza de respuesta, también sería muchísimo mayor. Y como la fuerza de rozamiento depende de la normal, la fuerza de rozamiento también sería muchísimo mayor. Así que al final, pues eh, la única condición que importa es el coeficiente y el, el ángulo del plano inclinado.